Hola chicos, ¿cómo están? Yo sé que hace mucho no hablaba, sí, no hablaba así, hacía videos hablando Pero hoy dije, bueno, como esto es una serie muy especial a la que le tengo mucho cariño Ya ha dado bastante fruto esta serie, o sea, muchísima Pues quiero traerles, pues, una... No sé, un sí si recuerdo esta canción, pero versión 2.11 Bueno, estamos en la 2.11, no, obviamente Con canciones, eh... Que la verdad son muy nostálgicas eh, Muchos la recordarán si son de 19 Y pues nada chicos, yo solo les digo que espero que les guste el video Y eh, pues gracias por los 30.000 suscriptores que hace poco, bueno así hace poco llegamos Y pues ya somos 31.700 y pues nada de verdad muchísimas gracias Y ya sé, ya sé que he estado un poco inactivo Pero es que de verdad lo necesitaba, estaba en exámenes finales Estaba ya terminando casi el colegio, bueno la preparatoria, bueno como le quieran decir Como eh, les digan en su país y pues necesitaba tiempo, ¿sí? Pues ya creo que desde ahora voy a empezar a subir video cada día Bueno, o eso creo, a hacer directo cada día, o eso creo, ¿vale? Hoy creo que va a haber un directo, no sé, o, o ya lo hice cuando cuando ustedes vieron esto, ya lo hice Pero esto, pues nada, es solo lo que les quería decir, que estaba un poco inactivo por estas razones, ¿sí? Así que pues nada, ya va a volver toda la normalidad, como siempre, como siempre habíamos estado Y pues nada... Espero que les guste de verdad el video Espero que se suscriban y vamos a dejar una meta De mil likes a ver si podemos llegar En este video a mil likes Y pues nada chicos de verdad espero que les guste Y no es más, eh, Los dejo de una vez con el video